hola bienvenidos hoy vamos a ver el tema de circuitos lógicos ¿Qué son los circuitos lógicos los circuitos lógicos son una composición de letras que simbolizan eh, en la parte electrónica dispositivos que pueden tener una entrada y una salida los circuitos lógicos básicos utilizan los conectores de disyunción conjunción y la negación que están representados por los símbolos que ustedes pueden visualizar la letra eh, disyunción con una v la conjunción con una pestañita y la negación con una cejita ¿no? que representará eh, el no. Circuitos básicos tenemos en serie y en paralelo. Esa es la forma gráfica de representar, miren. En serie, P y Q y en paralelo, P o Q. Estos circuitos también pueden ser simbolizados o combinados. ¿de acuerdo? Miren, aquí tenemos un circuito no P y Q o P o Q. Estos circuitos aquí... En la parte superior representa la, eh, la parte serial, no P y Q. Y en la inferior tenemos P o Q. Todo esto está unido por el conector O. Miren, entonces la parte final será el circuito, la combinación de no P y Q o P o Q. Ahora, un tema importante es la simplificación de los circuitos. Y significa reducir a su máxima expresión este, un circuito con la finalidad de... Optimizar los recursos. Para esto utilizamos las leyes de las proposiciones. Vamos a ver un ejercicio para poderlo entender. Vamos a utilizar la pizarra. Entonces, para esto. Ahora tenemos p y q o p o no p y q. Mire, aquí tenemos un ejercicio. Ahora, ¿qué utilizo para realizar esto? Primero vamos a utilizar la regla de la conmutación. En esta partecita de aquí tengo P, I, P o Q, O, no P, ¿no es cierto? Y Q, esto en la parte derecha escribo la conmutación, la regla que utilizo. Muy bien, seguidamente voy a utilizar la, la ley de la absorción que me dice que cuando yo tengo la misma letra en ambos casos, diferente símbolo también. Puedo absorberla, miren en este caso P, I, P o Q, yo puedo absorber esa letra, me quedaría de esta manera: P, aquí me quedaría simplemente O, no P, ¿sí? Y Q, ya, si ustedes quieren, aquí la regla de la absorción. Luego tengo la regla del complemento, que dice que P o P, es igual a una verdad. Una verdad y Q. Con la regla del complemento. Luego, la identidad me dice que verdad y cualquier letra, en este caso Q, va a ser igual a la letra Q. Por lo tanto, la simplificación de todo este circuito será la letra Q. Vamos a ver otro ejercicio para comprenderlo bien anotémoslo por favor dice p o q o no q y no p y p muy bien tenemos ese ejercicio ¿Cuál es la primera regla vamos a utilizar la ley de de morgan para poder destruir esta parte desde la interna hacia, el, hacia lo exterior no es cierto vamos p o q o. Por De Morgan dice que cuando tienen el, la, eh, saco el, el símbolo de negación hacia afuera, utilizo las mismas letras y la conectiva cambia de símbolo. Si está ahí, cambia a O. ¿sí? De Morgan, ¿no es cierto? Aquí utilicé De Morgan. Bien. ¿Qué más? Luego utilizo la regla de la conmutación. P o Q. O. Miren, realizo la conmutación interna P o Q y P conmutación. ¿Para qué? En este caso, miren, para utilizar una ley que se llama la del complemento que me dice que P o no P, ¿sí? va a ser igual o equivalente a una verdad. En este caso, P representa P o Q o no p está representado por no p o q, miren. Todo esto es igual a p o no q, o no p. Este p o q o no p o q. Entonces va a ser también equivalente a una verdad. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esa parte de teoría, todo esto se transforma a una verdad. ¿No es cierto? Y p lo de acá por la regla del complemento y luego tenemos por la regla de identidad que una verdad y va a ser igual a la letra p por la regla de identidad ahora miren todo este circuito ha sido simplificado a la letra p hemos optimizado vamos con otro ejercicio para poder comprender la parte de eh, simplificación ahora Anotémoslo. No Q, O, P, O, no Q y no P y P. Miren, vamos a utilizar aquí la ley de la distribución porque yo tengo símbolos diferentes, por lo tanto, puedo utilizar. No Q, O, P, O, no Q. Voy a utilizar algo así. Y... ¿No es cierto? P o no P. ¿Sí? Cierro. Y P. ¿Qué regla? Distribución. Distribución. Vamos con la regla aquí del complemento por P o no P, que eso es una verdad. Entonces, vamos anotándola. Y aquí viene. ¿Verdad? ¿Sí? IP. La regla de complemento. Identidad. Verdad. Y todo esto, IP o no Q, va a ser P o no Q. Bien, vamos a registrándolo. Aquí tenemos simplemente P o no Q. IP por la regla de la identidad. Luego, aquí que puedo hacer, asociar, miren, asociar porque tienen el mismo símbolo. ¿sí? Cuando tienen el mismo símbolo, yo puedo asociar. Y cuando tienen símbolo diferente, puedo realizar la distribución. Entonces, vamos a asociar. ¿Qué letras vamos a asociar? Vamos a asociar Q y no Q porque son iguales, miren. No Q o no Q. O P y P. ¿No es cierto? Que este es igual a la regla de la asociación o asociativa. Esto me quedaría igual a que miren. Aquí yo puedo hacer un solo paso ¿sí? al, al realizar la regla de la absorción. Miren que tenemos PI, P, o cualquier cosa acá en la regla de la absorción. O también puedo ir eliminando esto y luego conmutarlos. ¿sí? Para que quede un poco más claro, yo voy a asociar, voy a, a conmutarlos y me va a quedar de esta manera. P y miren, todo esto acá, P o, no Q, o no Q. ¿sí? Los he conmutado. con Conmutación. Aquí se si aplica la regla de la absorción en esta. Pi, no P. Pi, P, O, no Q, o no Q. Solo me quedaría la letra P. Entonces, voy a anotar aquí en la parte superior. Que me quedaría la letra P por la regla de la absorción. ¿Sí? Por la regla de la absorción. Bueno, entonces quedaríamos en ese lado. En ese lado. Bien, tenemos algunos otros ejercicios que los desarrollaremos más adelante, sí, con la finalidad de poder comprender eh, mejor este tipo de temas. Si tienen ustedes alguna duda, eh, pueden eh, realizar algún tipo de consulta. Muchas gracias.